al siguiente módulo de mediciones eléctricas. En este caso estaremos hablando de mediciones de armónicos en los sistemas eléctricos. Los armónicos, como ya vimos, están presentes por las cargas no lineales, que están alimentados, básicamente cargas que utilizan electrónica de potencia o cargas ahorradoras. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En condiciones de operaciones, las más importantes a considerar en un estudio armónico son las siguientes. El efecto de los bancos de compensación reactiva, el efecto de los filtros armónicos, el efecto de los bancos de alimentación, efectos peliculares, distintas condiciones o combinaciones de carga y el efecto de los consumidores cercanos a la instalación en la cual estamos trabajando. Muy importante tener en cuenta si tenemos sistemas de generación propias porque estos limitan el, los estudios de, de calidad de servicio y de armónico. Hay distintas mediciones y ensayos que se utilizan para estudiar o hacer estudios de, calidad, de armónicos en el sistema. Es necesario verificar y modelar correctamente el sistema y para poder verificar estos estudios la realización de mediciones en distintos puntos. Estas mediciones me permiten obtener los patrones característicos de las formas de onda de los equipos que tengo conectados en lo que se refiere a distorsión armónica y eso me permite evaluar el impacto de estas formas de onda sobre las distintas partes del circuito. Estas mediciones se deben hacer de manera periódica y sobre todo cuando se proponen modificaciones en el circuito o la adecuación de nuevas tecnologías que involucran la electrónica de potencia en circuitos tradicionales o operativos. Generalmente, como vemos en la figura, un estudio armónico lleva tres partes, un ensayo, unas pruebas sobre los equipos, el estudio propiamente, el impacto de esa flujo de armónicos durante el sistema y obviamente esto es un circuito cerrado en el cual debo chequear nuevamente con medido, mediciones ensayos, repetir estudios a fin de obtener una solución óptima al problema que estamos estudiando. Un punto común que debemos tener en cuenta es lo que se conoce como punto común de acoplamiento. El punto común de acoplamiento en un sistema de potencia industrial es el punto donde convergen varios consumidores, o dicho de otra manera, el punto común donde varios consumidores se conectan al sistema y su calidad de servicio se puede ver afectada. Las normas 519 y 1159 de la IEEE norman la calidad del producto técnico o la calidad de servicio en el punto común de acoplamiento. No importa que nuestra industria tenga valores diferentes, siempre y cuando en el punto de acoplamiento los valores estén dentro de norma. El punto común de acoplamiento se presenta en dos modalidades, como podemos ver en la siguiente lámina. Puede ser conectado desde el punto de vista de baja tensión por debajo del transformador o en el punto de alta tensión. En el caso de la figura A se presenta en el primario del transformador, es decir, debo hacer las medidas y el estudio de calidad de servicio en el lado de alta tensión del transformador. Mientras que en la figura B se presenta en el secundario del transformador que es uno de los fenómenos más comunes y en este caso el estudio se realiza en baja tensión. Recordemos que para estudios de alta tensión requiero la utilización de transformadores de potencial y transformadores de corriente para adecuar los niveles de tensión a la instrumentación que estoy utilizando.